bienvenidos en esta oportunidad hablaremos sobre las operaciones de servicio dentro de las operaciones de servicio como su nombre lo indica son los servicios o las operaciones servicios que ofertan las entidades financieras hacia los clientes o en este caso hacia los usuarios dentro de ello tenemos las transferencias bancarias para ello primero hablaremos qué es una transferencia una transferencia es una operación que consiste en la remisión o remitir una cantidad de dinero a un beneficiario y qué es un giro la diferencia entre transferencia y giro es que el giro utiliza como sistema de pago una transferencia que se caracteriza como un pago a la orden un money order es decir el mismo debe contener o contiene un código y un nombre correcto de beneficiario las transferencias bancarias eh, son modos de mover dinero a voluntad del cliente en una entidad financiera estas transferencias pueden ser entre un, en cuentas de un mismo banco, entre cuentas corrientes de un mismo banco o cuentas de ahorro, es decir, de una cuenta corriente a una cuenta de ahorro o viceversa de una cuenta de ahorro a una cuenta corriente o entre cuentas cuenta corriente y cuenta corriente. Estas cuentas las hace, estas transferencias eh, se las realiza puede ser directamente con una sola persona entre cuentas de un mismo cliente o entre cuentas de varios clientes que se encuentran en una misma entidad financiera. Eh, normalmente si las dos cuentas están en el mismo banco y son de la misma persona viene a tomar otro nombre la entidad financiera y se denomina traspaso y no se suele cobrar ninguna comisión esto está encuentra prohibido por la ley en, en, en decreto ejecutivo emitido en julio del 2009 para realizar transferencias bancarias se utilizan los códigos bancarios qué son los códigos bancarios son procedimientos que utilizan las entidades financieras los bancos para llevar a cabo transferencias cuyo destino sea otro banco con eh, estos códigos de identificación bancaria son utilizados para eh, evitar los delitos eh, delitos informáticos, financieros a través de la, las redes de informáticas existen muchas personas que son muy capaces tienen gran inteligencia pero la utilizan la, la mala utilizan ¿no? y, es, y por esa situación se utilizan códigos bancarios identificación bancaria para poder realizar las transferencias estos códigos son emitidos por el comité de estándares europeos eh, estos códigos identifican eh, tienen ciertos de identificación en las cuales dan a conocer el lugar de origen de la transferencia el lugar del banco de origen de la transferencia la cuenta natural de origen y el titular de dicha cuenta existen varios códigos como el iban el iso 9362 el swift eh, entre otros de ellos el código swift es el más utilizado a nivel mundial es el que utilizamos en nuestro país todas las entidades financieras que deseamos realizar transferencias bancarias este código swift ¿sí? mantiene contiene varios números ¿sí? estos números como anteriormente mencionamos los puede ser hablemos de forma general los dos primeros números pueden identificar el lugar de origen de la transferencia es decir el país de origen los siguientes números van a identificar eh, el, el banco de origen la matriz de origen los siguientes números van a identificar si es de, existe alguna sucursal de este banco es decir de la sucursal que está ordenando solicitando la transferencia los siguientes números Indicarán la cuenta de origen y los números posteriores pueden ser eh, la ciudad, el, el nombre del cliente y datos personales de él. Todas las transferencias bancarias en nuestro país son canalizadas o son registradas por el Banco Central del Ecuador. El cliente indica el valor transferido, el nombre, de, el nombre del banco, el tipo de cuenta, el número de la cuenta y de quién envía y quién va a ser el receptor de la misma cada banco cobra una comisión por brindar este servicio esto está estipulado en la ley asimismo promociona diferentes canales para que el cliente lo haga directamente sin tener necesidad de acercarse al banco es decir si su banco o la entidad financiera eh, puede a usted facilitarle la vida eh, con las transferencias interbancarias a través de de su comodidad de su hogar es decir que le da código para que usted utilice ingrese al navegador a la página de al sitio web del, del banco y realice nuevo dinero directamente desde la comodidad desde su casa o desde donde usted se encuentre las transferencias bancarias son registradas en nuestro país por el banco central de ecuador hasta las 12 del mediodía es decir si realiza una transferencia posterior a esa fecha la transferencia se verá en su cuenta en el otro banco puede ser en 48 horas después sin embargo una transferencia realizada hasta las 12 del día tranquilamente esta puede aparecer a las 24 horas siguientes en la cuenta en la que se, se ha requerido realizar la transferencia utilizamos esta cuenta para o este tipo de transferencias para también hacer pagos de servicios bancarios como pagos de pensiones estudiantiles o colegiaturas pagos de sueldos a sus empleados pagos de servicios básicos agua energía eléctrica teléfono eh, televisión por cable la, el pago de su matrícula vehicular pago de pensiones de jubilación e inclusive si existen, contra, eh, existen contratos entre entidades financieras y entre entidades estatales usted puede realizar pagos por ejemplo de municipalidades que usted, usted tenga que realizarlo como pagos de predio urbano u otros servicios a través de este sistema de pago de servicios a través de la red existen otros aspectos como la emisión de tarjetas tarjetas de débito y tarjetas de crédito como sabemos, la tarjeta de débito es únicamente la que sirve para poder debitar dinero o retirar dinero de un cajero automático de la cuenta que usted posea, del valor que usted posea. Existen algunos bancos que también le da dando un mejor servicio al cliente en la cual su tarjeta de crédito ya única, su tarjeta de débito ya únicamente no corresponde a acercarse a un cajero y retirar dinero. También puede acercarse a entidades comerciales, eh, negocios y usted tranquilamente con su tarjeta de débito puede realizar compras sin la necesidad de tener el dinero o moneda en papel en, su, en ese momento determinado simplemente esta tarjeta emite una orden para que sea debitado de su el valor de su cuenta de ahorros que usted mantenga o de su cuenta corriente que usted mantenga en la entidad financiera y las tarjetas de crédito que es un documento valor es un documento plástico que es un crédito ¿sí? es un crédito que ofrece un pequeño crédito del cual se hace uso por medio de la emisión de una tarjeta de plástico personalizada esta, esta tarjeta personalizada pues tiene ciertos códigos de identificación una banda magnética y un número de alto relieve en la cual indican algunos aspectos características al cliente y a la entidad financiera eh, algunas ventajas eh, tenemos que este puede ser en la tarjeta de crédito a usted le da la oportunidad de poder eh, compra en ese momento y diferir su pago para que usted pueda diferir su pago es decir en pagos mensuales hace un pago fin de mes el banco a usted automáticamente le da ese servicio le brinda esa facilidad aunque directamente a la entidad comercial donde usted haya comprado le van a pagar en eh, las horas subsiguientes ese valor esta tarjeta sustituye al dinero en efectivo eh, eh, se creó con la finalidad de que el, los usuarios no lleven dinero en efectivo en su, en su bolsillo pues como ustedes conocen existe mucha delincuencia y es muy perjudicial llevar grandes cantidades de dinero o dinero en efectivo eh, en los bolsillos entonces usted lleva un documento plástico que le va a permitir acercarse o realizar compras en los lugares donde usted vaya a, vaya a hacer uso del mismo el crédito se, pro, se repone automáticamente luego de haber Cancelado el valor eh, que usted haya consumido y, de, es decir, de la deuda pendiente que se haya mantenido. Eliminan los riesgos de robo, eh, siempre tiene seguro de compra y además algunas ganan puntos eh, por su utilización, es decir, le da unos beneficios subsiguientes. Eh, además, en su estado de cuenta le da algún tipo de información como el nuevo saldo que usted mantiene, la línea de crédito que usted tiene, el pago mínimo vencido. Y lo cual esto es eh, algo eh, digno de recalcarlo por ejemplo es eh, imperioso que usted no realice pagos mínimos porque la entidad financiera a usted no le da a conocer que si usted realiza pagos mínimos al siguiente mes le va a recargar un interés sobre interés del consumo realizado siempre es mejor que usted realice un, o un abono superior al pago mínimo si no tiene para la totalidad del pago haga un abono superior al pago mínimo esto evitará que al mes siguiente el banco le recargue un interés sobre el interés vencido del mes anterior además le da a conocer cuál es el crédito disponible que usted tiene a la fecha la fecha de vencimiento de dicho pago la fecha del cierre del estado de cuenta y el tipo de interés fijado hasta el momento eh, otro aspecto fundamental en los servicios tenemos lo son los abonos a préstamos en nuestro país tenemos o existen dos tipos existen dos tipos de abonos los abonos parciales y las precancelaciones en cualquier tipo de préstamo que usted tenga existen estas dos características los abonos parciales son antes de la fecha de vencimiento es decir usted va abonando parcialmente antes de la fecha que vaya a concluir este periodo y las precancelaciones son cuando usted quiere precancelar su crédito es decir cancelarlo ya antes de que haya finalizado el plazo de vencimiento usted va a cancelar precancelar su crédito la totalidad del mismo eh, existen los pagos parciales los pagos parciales tenemos dos reglas fundamentales la regla comercial y la regla americana en la regla comercial nos indica la cantidad por liquidar a esa fecha y es la diferencia entre el valor futuro de la obligación y la suma de los valores futuros de los distintos abonos por el contrario la regla americana también llamada la regla de saldos insolutos que es la que utilizamos o la que se utiliza en nuestro país indica que cada vez que se haga un abono debe calcularse el monto de la deuda hasta la fecha del mismo y restar ese monto y restar a ese monto el valor abonado es decir lo que usted abone hasta ese momento se realiza un cálculo de los intereses y capital que ha generado hasta este momento y se vuelve a hacer un cálculo de eso al siguiente fecha, es decir no se va a calcular desde el periodo de inicio sino donde usted ha abonado en nuestro país se utiliza la regla americana en las diapositivas siguientes o sea, tenemos indicado dos tipos de ejercicios ¿sí? un mismo ejercicio con los dos tipos de reglas la regla comercial y la regla americana en la cual ustedes van a poder apreciar o darse cuenta cuáles van a ser los saldos de deuda y cuál eh, es más beneficiosa para el ciudadano y cuál es más beneficiosa para el, la entidad financiera recuerde usted que la, el, la característica o el negocio de la banca es hacer dinero entonces eh, si vamos de ese punto de vista nosotros conocemos que si invertimos o dejamos un dinero el banco o la entidad financiera siempre nos paga una tasa de interés más baja y nos, si nosotros en cambio somos eh, solicitantes de un crédito el banco la entidad financiera la cooperativa nos cobra la tasa de interés mucho más alta parecería esto eh, eh, algo no, no justo bueno las entidades financieras las entidades, eh, realizan eso eso es el negocio de la banca en estas dos diapositivas como les menciono en la primera diapositiva del ejercicio vamos a darnos cuenta en el saldo de deuda en el segundo de cual va a ser el último el valor y vamos a comparar entre estos cálculos tenemos la fórmula que calculamos el interés por periodo y de acuerdo a lo indicado en la regla no es cierto la fórmula es el el interés el interés general es igual a capital por interés fijado al momento del, del, del préstamo por el tiempo sobre el tiempo y por el porcentaje es decir porcentaje es el 100% el tiempo que se encuentra en el denominador siempre va a ser un valor estándar que se denomina y ese valor siempre va a ser 36 mil por qué razón son los 360 días que se toma una entidad financiera como los días generales 360 días por el 100% que va a ser 36 mil ese denominador jamás va a cambiar tenga muy presente que eso nunca va a cambiar es, si usted tiene la oportunidad de elaborar en una entidad financiera va a darse cuenta que esta fórmula es para el cálculo pero en este aspecto, esta regla la, regla, la regla comercial, no es la que utilizamos en nuestro país. Simplemente le estoy dando a conocer para que usted se dé cuenta cuál es la diferencia con respecto a la siguiente diapositiva en la cual tenemos la regla americana. Si usted se da cuenta, el saldo de deuda con la regla americana es superior. Tenemos un valor con el ejercicio de 1.627 dólares, con 60 centavos, que es el saldo de, de deuda a pagar por abonos que usted ha realizado en la diapositiva anterior si usted pudo apreciar tiene un valor inferior cuál es la regla que utilizan las entidades financieras los bancos y cooperativas de nuestro país es la regla americana la que le devenga mayor interés mayor ganancia al banco ese es el negocio de la banca tener dinero captar dinero de personas con excedentes canalizarlo a través de sus productos de, de su denominación de productos de créditos hacia los clientes y cobrar una tasa de interés superior otras operaciones bancarias eh, tenemos como los forward. Los forward son contratos privados que representan la obligación de comprar o vender un determinado eh, activo a una fecha futura determinada a un precio determinado al inicio del periodo de vigencia del contrato. Además, tenemos los forward clasificados como los forward de divisas, los más utilizados, el forward rate agreement y otro producto que se denomina los futuros. ¿sí? Pues son documentos de valor que le van a dar las mismas características o similares características que los forward pero le van a dar un beneficio futuro y las opciones también son documentos de valor sin embargo este le da una característica fundamental que le da la opción de poder realizar la compra o realizar la venta con la persona a quien estuvo inicialmente para celebrarla o le da la opción de no realizarla con ello y escoger la mejor opción que se encuentre en el mercado se clasifican en las opciones de vainilla las opciones exóticas y los swaps que significa un cambio o trueque que es un contrato simultáneo al contado y de futuros para el cambio de una moneda generalmente fuerte sobre una moneda menos fuerte si tomamos en consideración nuestro dólar por ejemplo con un franco suizo que es una moneda un poco más fuerte existe una clasificación eh, los llamados de tipo de interés los llamados de divisas los llamados de intercambio de mercancías gracias por su atención